¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal de español Magical Spanish. Esta es la clase número 1 y vamos a hablar acerca del de condicional sí en español. Muy bien. Las oraciones condicionales se conocen en inglés como if clauses, conditional clauses or conditional sentences. Bien, básicamente son oraciones que vamos a utilizar para expresar una condición. Es muy importante tener en cuenta esto. Estas son oraciones que expresan escenarios hipotéticos donde una oración subordinada muestra una condición necesaria para lo que se expresa en la oración principal. Es decir, vamos a tener una causa y un efecto o una condición y un resultado. Es exactamente lo mismo. Estas oraciones van a iniciar con sí y algunas veces podríamos eh, también iniciarlas con un cuando. Es necesario aprender a formular las oraciones condicionales correctamente, teniendo en cuenta los diferentes tiempos verbales en los diferentes tipos de oraciones condicionales, su orden correcto y su puntuación. Así que vamos a estar hablando un poco acerca de todo esto. Bueno, en inglés tengo cuatro oraciones condicionales y son muy parecidos, muy similares en las situaciones que tenemos en español. Yo tengo un tipo 0 que es el condicional de verdad general y vamos a hablar hoy en esta clase acerca de este condicional. También tengo un condicional tipo 1 que hace referencia al tiempo verbal, un condicional tipo 2 que hace referencia a un presente no real y un condicional tipo 3 que se refiere a un pasado no real. Como les dije, esta es la clasificación que se da en inglés. Y bueno, vamos a, a comparar, digámoslo así, la estructura tanto del inglés como el español, ver sus similitudes y también algunas diferencias. Comenzamos con las oraciones condicionales tipo cero. Estas oraciones constan de dos cláusulas o dos partes. La primera es la cláusula de la condición, la cláusula sí. Y la segunda cláusula va a ser el resultado, la consecuencia y va a ser la cláusula principal. Vamos a usar este tipo de oraciones relacionadas con verdades en general, muy importante, cosas que son verdaderas, hábitos, cosas que se repiten, el mundo real, cosas que son tangibles que se pueden comprobar y también podemos hablar de hechos científicos, cosas que son lógicas a nivel científico. Esta primera estructura va a tener la condición del sí, va a estar en un presente simple, vamos a usar un verbo en presente simple y el resultado, la consecuencia que va a ser la cláusula principal también va a estar en presente simple y una vez más hace referencia a la consecuencia o al resultado. Veamos algún ejemplo, dice, si guarda la leche en la nevera, la leche dura más. Esto es lógico. Tengo en amarillo si guarda. El verbo guardar está en presente. Si guarda la leche en la nevera, la leche dura más. Presente, presente. Ahí tenemos la traducción en inglés. Otro eh, ejemplo que podemos tener aquí es que yo puedo reemplazar el sí por un cuando algunas veces. Cuando guardas la leche en la nevera, la leche dura más. Bueno, aquí lo importante es ver que... Eh, el tiempo para la condición va a ser presente y el tiempo en el resultado va a ser también o va a estar también en presente. Bien, a continuación te voy a dar varios ejemplos de español a inglés. Empezamos con si yo, if I, por ejemplo, número uno, si caliento el hielo, coma, se derrite. O puedo decir, el hielo se derrite. Lógicamente es algo científico, es algo que es real. O si digo yo, si lloro, me duele la cabeza. Si lloro, me duele la cabeza. Presente, presente. Tres, si mezclo amarillo y azul, obtengo verde. Es muy importante que veamos la relación del tiempo presente en la condición y el tiempo presente en el resultado. 4. Si toco el fuego, me quemo. 5. Si escucho música a todo volumen, siempre me duele la cabeza. Bueno, aquí tenemos una, una condición y un resultado. Bien, continuamos. Ahora tenemos si tú. 6. Si tú viertes aceite sobre agua, el aceite flota. 7. Si tú presionas el botón, la televisión se enciende. 8. Si tú pones agua en el congelador, el agua se convierte en hielo. 9. Si tú te paras bajo la lluvia, tú te mojas. 10. Si tú tienes problemas, habla con tu médico. Aquí cuando dice tú, habla con tu médico, es un imperativo, es una orden. Bueno, ahora tenemos las mismas oraciones de la diapositiva anterior, pero con el pronombre usted. Vamos a decir 11. Si usted vierte aceite sobre agua el aceite flota. 12. Si usted presiona el botón la televisión se enciende. 13. Si pones agua en el congelador el agua se convierte en hielo. 14. Si tú te paras bajo la lluvia tú te mojas. 15. si usted tiene problemas hable con su médico bueno aquí está escrito entre paréntesis el usted haciendo referencia a que este es un mandato una orden con usted veamos algunas oraciones con la tercera persona de él si sí, él 16 si él se despierta tarde, él pierde el autobús. 17. Si él está disponible, pídale que me llame. 18. Si él está cansado, él se acuesta temprano. 19. Si él calienta el metal... El metal se expande. 20. Si él se queda bajo la lluvia, él se moja. Muy bien. Ahora tenemos algunos ejemplos de inglés a español. Vamos a empezar con la tercera persona. Si ella, if she, So we had 21. If Liz does not water plants, they die. En español tenemos. Si Liz no riega las plantas, ellas se mueren. 22. If she runs, she gets tired. Diríamos. Si ella corre, ella se cansa. 23. If she drinks coffee at night, It takes her a long time to fall asleep. Vamos a decir en español, si ella toma café por la noche, ella se tarda mucho en conciliar el sueño, ella se tarda mucho en dormir, tenemos varias opciones. 24. If she sweats too much, she dehydrates. <coughs> Si ella suda demasiado, ella se deshidrata. 25. If she doesn't get her key, she stays out. Si ella no tiene su llave, ella se queda afuera. Ahora tenemos algunas oraciones con el impersonal it del inglés. En español vamos a decir si sí eso. 26. How you say in Spanish, if it rains, the ground gets wet? Si llueve, el suelo se moja. 27. If it snows, it is very cold. Si nieva, hace mucho frío. 28. If it rains tomorrow morning, I don't go out. Si llueve mañana por la mañana, yo no salgo. 29. If it is extremely hot, we go to the swimming pool. Si hace mucho calor, nosotros vamos a la piscina. 30. If it rains, I lend you my umbrella. Si llueve, yo te presto mi paraguas. Es muy importante tener en cuenta la correlación del tiempo condiciona en la condición presente y en el resultado o la consecuencia presente, presente, presente, que es la característica principal de este condicional. Tenemos algunas oraciones con si nosotros o nosotras if we Ok, 31. If we smoke, we get old early. En español nos va a quedar, si nosotros fumamos, coma, nosotros nos envejecemos temprano. 32. If we freeze water, it turns into ice. Si nosotros congelamos el agua, se convierte en hielo. 33. If we leave ice in the sun, it melts. Si nosotros dejamos hielo al sol, el hielo se derrite. 34. If we study hard, we get good grades. Si estudiamos mucho, nosotros sacamos buenas notas. 35. If we make too much noise, the baby wakes up. Si nosotros hacemos demasiado ruido, el bebé se despierta. Bueno, a continuación tenemos si ellos. If they. 36. If they heat water to 100 degrees, it boils. Si ellos calientan el agua a 100 grados, el agua hierve. 37. If they mix red and blue, they get purple. Si ellos mezclan rojo y azul, ellos obtienen morado. 38. If they go to London, they spend a lot of money. Si ellos van a Londres, ellos gastan mucho dinero. 39. If they eat organic food, they feel a lot healthier. Si ellos comen alimentos orgánicos, ellos se sienten mucho más saludables. 40. If they go to Peru, they visit Machu Picchu. Si ellos van a Perú, ellos visitan Machu Picchu. Muy bien amigos, esto ha sido todo. Por hoy por favor suscríbete totalmente gratis a este canal, regálame un like o me gusta ya que es muy importante para nosotros, por favor comenta, escribe tus comentarios aquí abajo en la caja de descripciones y comparte este video con tus amigos, compañeros de trabajo o tu familia. También te recuerdo que actives la campanita de notificaciones para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven gmail.com Bueno, como siempre, agradezco el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en la próxima clase donde continuamos con el tema de los condicionales en español y eh, espero que nos podamos ver en la clase número 2 relacionada con este tema. Hasta la vista amigos.